Hola yeah. oh, mi mamá chulas y mis papi chulos, hoy les traigo un nuevo video y vamos a ver la pinta que yo pedí por Shein y una zapatillita no una vaina heavy que pedí también por una página que se llama Boo aquí en Europa, no sé si en Santo Domingo en otro lado ellos ellos venden o ellos, o sea, comprar ropa, pero yo como quiera les voy a enseñar lo que yo pedí, lo que me sirve y lo que no me sirve, porque sí, en, a mí me encanta comprar por Carnet, pero eso de que eso de estar midiéndose en la tienda no va conmigo. Así que vamos con la intro y vamos a ver la pinta que yo pedí de verdad. pantalón es un jeans yo me lo puse hoy me lo puse para ir para el cine y a mí me encantó el pantalón porque es la primera vez que yo me pongo un pantalón como con ahí abajo con la pata de elefante así que se dice Sí, sí, sí. Con la pata de elefante Y de verdad que a mí me encantó Me quedó bien bonito Lo cogí talla él, porque en chin Cada vez que, que pido pantalones de 40 O 38, nunca me sirve Pero pedí este pantalón Y me lo puse con esa blusita La verdad que la blusa a mí me encantó Y lo compré más porque hace mucho frío aquí Y a mí, a mí me gusta salir casi en cuera Como que si yo estoy en Santo Domingo Entonces me la compré con manga larga Y así queda o sea, eso queda bien chulo, bien bonito. A mí, a mí me gustó. Me, me puse esa blusita, ahí la doblan aquí y la verdad que la puse es muy chévere es muy bonita pero me da miedo que se me vea mucho el piercing que yo tengo que yo tengo pero si no o sea está precioso no se pone eso con un pantalón con un pantalón alto y como uno taquito y una vaina así o hasta un ten hasta uno ten y así para uno y aunque sea y a ver el novio A mí me gustó mucho pero yo encuentro como que me queda no apretada, pero como que tengo que rebajar de verdad que si tengo que rebajar a mí me gusta mucho comer entonces rebajé en un lío pero yo me voy a apuntar en un reto yo me voy a apuntar en un reto de génesis y lo voy a grabar los 21 días a ver qué es lo que miren ya yo me a apuntado antes pero como a mí me gusta mucho comer y soy muy mañosa pero miren esa blusa a mí me encantó Y yo no tengo, o sea, no me acostumbro a poner blusa así Porque yo encuentro que eso hace como muy, muy niña Como muy, no sé Pero como yo siempre de media loca Me dije que voy a probar Y de verdad que me encantó Ahí abajo Así que vayan a ver Porque Y Shin eh, Si ustedes tienen español eh, Vengan a patrocinarme O hacer colaboración conmigo Porque Yo estoy cansada amor, De dar el dinero mío a ustedes Yo estoy muy cansada Así que si tú hablas español Y tú trabajas con Shin Tú sabes Tú supiste ¿Verdad? Tú supiste Esta vestida Cuando yo lo vi en la foto Me encantó Me gusta también Cómo me queda Pero como que En esa modelo Como que le quedó Más bonito que a mí No sé Dime en los comentarios Si tú crees que El marroncito Me quedó bonito En verdad Porque Okay, dime, pero bueno, miren el marroncito. No se puede poner eso hasta, tú sabes, para ir para un cóctel o para una, una nochecita ahí para en el barrio. O sea, un sábado, un sábado social, sí. como sea mm -hmm. Miren. Ese vestido, yo lo compré porque a mí me está gustando el azul. Me está gustando mucho el azul y como que eso. Yo pido la ropa, yo me imagino, como en ese en vacaciones, en una playa, con un coquetel y todo eso. Pero a mí se me olvida que yo vivo aquí y que aquí hace frío. Mira que aquí hace frío y ahora mismo hay un, una tormenta. Yo no sé lo que hay aquí. Una vaina rara ahí. A mí me duele la garganta, me duele esto. Todo. todo, todo, todo me duele. Por eso que estoy hablando como medio raro, que me duele la garganta. Pero miren el vestido. Eso está hermoso, tú puedes ir a tapar una discoteca, sí, porque aquí hablaba la discoteca ayer. Entonces, tú supiste, cuando hay que ir a mover la chapa, yo vengo me pongo eso, mi amor y mira. No hay nadie que me pare Con el siguiente vestido. Mira, yo yo lo dañé casi. Miren, fue como un hilito ahí. Eh. No sé si se ve, pero... Yo no estoy diciendo que yo estoy como cambiando un poco de estilo. Porque yo encuentro como que yo soy... Yo hago como muy niña para mi edad. Yo tengo 23 años. Lo cumplí ahora en enero. Pero yo como que hago como muy niña. Como muy... No, yo quiero hacer mujer. Una no, mami chula. Muah. Hay que ponerse vaina baño de mami chula. Miren. Ese vestidito. A mí me encantó el vestido, en verdad. Aunque mi seno, como que se ve en claro. No sé. Pero a mí me gustó mucho. O sea, tú puedes ir a un restaurante o algo. Sí, tú. Qué? Algo ¿Qué? sencillo. ¿Qué? Ese. Como un tico, me gustó mucho. Es sencillo, pero. a mí Yo soy sencilla también. Y me encanta. Me encanta como las cosas así como media sencillas. ¿sí? Miren se es la falda y ese es la blusita. No se haga la lobby, pues nada no más tengo dos manos. Pero, mire. O sea, a mí, me, a mí me gustó mucho, de verdad. A mí me encantó, me encantó. O sea, de, de la pierna no me sirve, pero lo voy a enseñar como quiera. Yo quería que, que esto me sirviera de verdad, de verdad, de verdad, miren. Esto está hermoso, o sea, es simple, pero como que lo que más me gustó y por eso fue que lo pedí fue porque estaba abierto ahí. Está, bien, está abierto ahí A mí como que me gustó eso Me llamó la atención Entonces yo vine para ahí Lo cogí Pero no me sirve Y eso que talla L Déjame De la forma que yo que se equivocaron No, está talla L Y no me sirve, señor, No me sirve para nada Me sirve eso, ¿eh? Ni me entra, ni me sale Ni me nada Ahora la voy a enseñar La zapatilla Y unas botas largas Yo estaba loca, loca, loca Por una botas así Y ya ustedes saben Eso me queda de bien Miren eso está hermoso O sea, es simple y de todo Pero como que me llamó la atención como que me dije No, ok, él es para ti Me queda bien, me sirve Y de todo Eso viene de, de, de la tienda Buu Déjame enseñar De la tienda Buu De ahí que viene También me compré esa zapatilla Es como un peluchita así No estoy acostumbrada a, compro, a comprar zapatillas así Pero como cuando la vi así como que me llamó la atención Y cuando ya llegaron... Gustaron, o sea, son simples El problema es que esta Me duele un chin como, a la, como ahí Como que, déjame ir. Como ahí, me duele un chin, eso no es para pa ir discoteca Eso tú vas a un restaurante, mi amor, haces lo que tienes que hacer y lleva a tu casa que vamos Porque hay zapatillas, yo he comprado zapatillas, hasta en chin yo compré zapatillas Y eso me dolían los pies, pero me dolían los pies, yo no podía caminar con eso Y compré también unas zapatillas y compré unas botas así, pero cortas O sea, que me lleguen la mata. El... Hasta... hasta ahí, hasta ahí me llega. Déjame enseñarle otra zapatilla que compré. Son estas. O sea, negro, así simple, así, como que wow. Esa, como que me encanta. O sea, me encanta. A mí no me gusta, a mí me encantó. <risa> son simples. Son de verdad que son bien simples, pero esas son cómodas. Son cómodas y me encantaron, me encantaron, me encantaron. Ah, yo compré unos accesorios en Shein. Déjame enseñar. Yo compré esas argolla en Shin. Falta una porque son las que tengo puestas. Son como medio marrones. Son marrones. Estos aretes también. Quedan bien lindo. De verdad quedan bien chulo. Esas argollas. Me gusta, a veces me gusta ponerme las argollas así chiquitas. Pero también me gusta ponerme las grandes. Porque, como que el, el rostro se me ve como más grande. Como yo le exige. Que yo, yo encuentro que yo hago como muy joven para mi edad. Y como que, no que me complejo. Pero como que no sé. Como que, no sé. Yo no soy una persona que se maquilla mucho. Ni nada por el estilo. Pero me gustaría aprender. Porque nada cuesta de aprender. Entonces me compré en Shein esta paleta maquillaje, me la compré también para probar, que no sé, miren estos colores están hermosos, o sea, a mí me gustan no sé ustedes, pero a mí sí me gustan, díganme ustedes en los comentarios si a ustedes les gustan esos colores, a mí sí me gustan de verdad que sí, y me compré una cosa así de, de pinceles, yo soy papita brocha no, este paso para uno maquillarse y ya, porque qué tanta vaina y para uno maquillarse y tal esta es pública Y eh, yo no hay más. Aquí no somos ricos Pero cuando hay que comprarse su pinta Hay que comprarse Mis amores No se le olvide De darle like Abónate Activa la campanita El domingo pasado no subí video Pero... Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle a esto Si tienes alguna idea de que te gustaría ver en mi canal Que sea prank, que sea vlog, que sea video así, time, Challenge Lo que tú quieras, mi amor, yo te hago todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras, mi amor ustedes ¿eh? saben, ustedes son míos. Que no se te olvide, mandárselo a tu primo, a tu tía, a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá. Dame like a este video, abónate mi amor y nos vemos el domingo próximo. Bye.